En esta oportunidad les quiero comentar de un pedido de acceso a la información pública que presentamos el pasado 6 de noviembre a Antel y hacemos en él varias preguntas de varios temas que nos interesan y que Antel está en falta. Hace mucho tiempo, como muchos de ustedes saben, lo hemos compartido en este espacio además, realizamos pedidos de informes que no han sido contestados Antel Citamos a la Comisión de Industria, tanto al Ministro de Industria, Roberto Kramerman, como a la Presidenta de Antel Carolina Cose, para que nos vengan a responder sobre diferentes temas de donaciones, de auspicios, de publicidad, de contrataciones, de auspicios de eventos musicales como los olimareños, Paul McCartney y otros, y aún así han quedado muchas preguntas sin respuesta. Aún así... Cuando estuvieron en la comisión, la última vez fue el 9 de mayo de este año, quedaron en enviar documentación que respaldara algunas de las afirmaciones, cosa que no hicieron, cosa que nosotros volvimos a reclamar, que la comisión de industria también volvió a reclamar, y esas respuestas no estuvieron. Por lo tanto, habiendo pasado ya un buen tiempo, lo que hicimos fue, al amparo de la ley de acceso a la información pública, presentar este escrito donde preguntamos por las sociedades anónimas controladas de Antel, tanto HG como ITC, preguntamos por estatuto de esas eh, empresas que son de derecho privado, quiénes la integran, cómo la integran, todo lo que tiene que ver con la y con algunas irregularidades y dudas que en su momento preguntamos, los viajes, los viajes de Antel, los viajes de los directores y de los funcionarios, no se nos ha respondido. ¿Cuáles han sido los argumentos de los mismos? Eh, en fin, hay una serie de circunstancias, de donaciones, de auspicios, que no han sido respondidos y que esperamos se respondan. Lamentablemente, tenemos que recorrer este camino porque este gobierno no respeta lo que son los pedidos de informe, no respeta lo que son las instancias parlamentarias y no dar información como debe hacerlo, aun cuando es el Parlamento el que lo responde. No, no es tan solo un diputado, no tan solo un legislador de la oposición, sino una comisión del Parlamento o el propio Parlamento. Por lo tanto tenemos que ir por este camino y en las próximas semanas les contaremos cómo va este trámite. Hasta la próxima.